Hola amigos del canal Random, aquí estamos de nuevo para hacer un Reaccionando a Portadas de Gana, la parte número 2. Y antes de que me lo preguntéis, Pini no está, está de vacaciones, pero en su lugar he buscado al mejor sustituto posible. Y como no lo he encontrado, he traído a Javi de la Botella de Candor. ¡Muy buenas Javi! ¿Cómo estás? Pero, eh, Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues he encantado de estar aquí. <ríe> he encantado de estar aquí a ver portadas de Ghana. A ver qué, qué es eso, ¿no? Qué movida es esta, tío. Bueno, es una cosa, es una cosa que te va a encantar. Bueno, cuento un poquito la historia para el que no lo sepa. Ghana, que es un país de África, un país maravilloso. Pues eh, tienen cierto límite a la hora pues, de, de realizar carteles para, para las películas, ¿no? Pues bueno, los, los estrenos de cine, películas normales, pues no llegan a todas partes. Las cintas, las carátulas y para promocionar las películas, pues como no tienen pues acceso a fotocopias o solo tienen dos pósters para todo el país, pues en algunos fines, de pueblos y demás, pues los dibujan, ¿vale? Llega un dibujante, pinta el dibujo a su manera, que ha visto la película y lo pinta de lo que se acuerda o ni siquiera la ha visto y pinta lo que se imagina que va a ser, ¿vale? Entonces, eh, pues por ejemplo, eh, si te parece, vamos a abrir boca... Eh, a ti te gusta Chucky, ¿no? El muñeco asesino, Chucky, Chucky, Chucky A mí me encanta, a mí me encanta Chucky, Chucky, Chucky eh, El muñeco diabólico de toda la vida, sí, ¿vale? O pues, sea, muñeco diabólico Pues tú imagínate que vives en Ghana, ¿vale? Y ¿vale? Eh, vas al cine a ver Chucky y te encuentras esto Hostia Hostia <risa> Pero, o sea, Vamos a, ver, va, vamos, a ver, vamos a poner un poquito aquí de orden en el asunto o sea ¿Por qué Chucky es Camilo VI con pistola? O sea, que, o sea, que, ¿Qué ha pasado ahí, tío? O sea, pues, esto... está, está apuñalando una mano gigante, más grande que él sí. Y me encanta la, la pistola metralleta que tiene en la mano Es como una mini-uzi, es como una uzi o sea, pequeñita <risa> Son muchas y, y la cara de Chucky La cara ahí con, con los dientes así pero, refrescame, en algún momento te sacaba una mini-Uzi y disparaba a la gente, es que son tantas pelis que ya no me acuerdo. A lo mejor alguna está eliminada pasa algo parecido, pero yo esto esta parte no la recuerdo, ¿eh? O sea, y le de apuñalar una mano gigante así en plan random. O sea, y por cierto, o sea, ¿te has fijado en el, en el mango de ese machete que tiene más mango que machete? Sí, o sea, sí, realmente es, es una abrecartas. Lo que pasa es que el sí. de Chucky parece una cosa así gigante. Bueno, pues esto es así. Eh, eh, he seleccionado unas cuantas y, por cierto, luego tendremos otro vídeo igual, pero en el canal de Javi, ¿vale? Lo tendréis en la descripción. ¿Vale? Entonces, bueno, eh, ¿qué te parece? ¿Vamos a pasar a otra? Eh, sí, a ver, podríamos estar aquí horas mirando esto, ¿no? Cada detalle, pero sí, sí, sí, o sea, sorpréndeme con otra cosa Vale, eh, yo supongo que te gustará Indiana Jones Por favor, o sea, ni que me conocieras, o sea, claro que sí y encima están rodando están rodando la auténtica Cuarta parte en este momento, ¿eh? Porque la ¿Sí? otra cuarta Vamos ¿La a olvidarla rodado, la, la de la calavera Sí, sí, no es canon no es canon, Vale, sí. no, no lo sabía, pero bueno Vamos a ver un póster, de creo que de la primera Aunque ahora debatimos Espera, espera, espera, espera. Espera, que este tampoco. Esta me pasa como con Chucky, esta tampoco la he visto. ¿eh? O sea, ¿en, en, qué momento, ¿en qué momento Indiana Jones es eh, lo eulogio, tío? Se están comiendo el eulogio, tío. Es que es la cara se de la, la portada de. La, ¿Sabéis visto el eulogio? Su portada de Predator. Hablando sí. De predator, han cogido la cara del hulo en esa portada y la han puesto aquí en una olla gigante. Hostia, Indiana Jones, pero. Y con, claro, caníbales, o sea, caníbales, caníbales blancos además, caníbales sí. eh, blancos pequeñitos, eh, cociéndolos es en un caldero. Pero ¿quién es esa gente que está en la olla, tío? ¿Quién es esa gente? Sí, sí, pues, es, es que todo mal en este dibujo. O sea, e Indiana Jones las está chorreando sangre, o sea, ¿por qué, tío? ¿Por Porque qué? es todo muy gore, muy. Muy desastroso. Bueno. Pero han tenido, han tenido el detallazo que me parece muy bien, ¿eh? de poner verduritas. O sea, en sí, el, o sea no es un caldo pelado. O sea, claro, hay o sea, que... Han dicho esto, es, eh, o sea, va a ser una comida pesada, vamos a aligerarla con un poquito de verdurita, ¿no? Son o sea, canibales, muy bien. pero tienen ahí pues, un poquito de, de paladar. ¿no? Joder, ¿no? macho. Increíble. ¿Cómo se llamaría esta película? O sea, ¿qué, ¿Qué título tendría esta parte de Indiana Jones, tío? Indiana Jones y el, <risa> y, y, y el, y el cocido maldito y El eulogio prohibido. <risa> prohibido. <risa> Me quedo muy loco. Y encima, esto por lo que contabas al principio, son, son dibujos originales. Claro, claro, esto lo ponían. Este parece de un videoclub, concretamente, pero bueno, eh, esto pues, se utiliza, pues, ya te digo, para promocionar la película. Qué barbaridad esta, esta cinta y, y, y tiene este anuncio. Es como la portada de Holocausto Caníbal dibujada por alguien de preescolar. O sea, muy bien todo, <risa> Muy bien todo. Muy bien todo. Bueno, pasemos a la siguiente. No sé si te gusta una película que aquí en este canal gusta mucho, que es La Matanza de Texas. Ah, venga, vamos, claro. Claro, pues, atento. Oye, mira, ya está bien. O sea, esto lo has dibujado tú. ¿Dónde has sacado esto? Sea, es que... De gana, de gana. No. Me lo han traído de gana, sí, un mensajero. Esto, de, ¿De gana o de pierde? O sea, esto no, no entiendo este cartel. O sea, hay tantas cosas que no entiendo en este cartel, tío. A ver, ¿qué no entiendes? Comenta alguna. Yo, yo lo veo todo, o sea, Claro. O sea, ¿de qué va disfrazado el señor que lleva en la mano una especie de radiocassette? Porque es como un radiocassette. Es como... Te dicen que es motosierra y te lo tienes que querer, pero es como un radiocassette. ¿De qué va disfrazado ese hombre? O sea, ¿qué, ¿qué lleva puesto en la cabeza? Pues no sé, lleva como una especie de, de, de, de mascarilla con una hamburguesa pintada. O sea, él ya sabía esto del, del, del COVID o algo, ¿no? Sí, sabía sí, que sí. esto iba a ocurrir y iba protegido por si acaso. Claro, hombre, eh, realmente está cortando a la gente y dice, oye, no vayan a tener virus. Yo me mancho de sangre, pero guardarías las justas. Exactamente, o sea, buena persona también hay que ser. Y el señor que está sentado detrás... Eh, cortando las piernas, suponemos. Es claro, si porque <risa> <risa> aparece ahí como una barra ¿no? <risa> <risa> que se pone en la hoja de la motosierra y eso supone que es que te está cortando las piernas. <risa> exactamente, qué, es coña. lo mismo, es lo mismo. <risa> Y ya está, pero Hostia, me verdad. encanta como la pasividad, ¿no? Le están cortando las piernas y está el tío como... ¡Vaya! ¡Ay! <risa> pues, pues se ha quedado un mal día, ¿no? <risa> ¡Vaya! Bueno, y cabezas por el suelo, brazos por la, el suelo... Sí, y, la cabeza del señor barra señora, no lo tengo claro lo que es, lo que está en el suelo, eh, acompañado de un brazo y una pierna ahí en plan random no. y, y un torso, ¿no? Ahí hay como un torso también, no, no, no, no es entiendo una, nada. una parte indefinida. Y me encanta la... La, la nota de Very, very brutal, don't miss this, a la izquierda. Sí, sí. Esto es muy bestiano no te lo pierdas, ¿eh? O sea, claro, tú ves este cartel y dices, sin duda va a ser algo muy bestia. O sea, aquí no se puede... gente siendo cortada por radio radiocasetes. Está muy bien, está muy bien está todo. Muy bien. Bueno, pues pasemos al siguiente, que en este caso es otra película que nos han pedido mucho y que no la hacemos nunca por el tema de la sangre de YouTube, que es Hellraiser. Mm. ¿Hellraiser la conoces, Javi? Sí, sí, por favor, los Cenovitas y Pinhead, qué maravilla. Eh, pues un poco en la línea de esta, vamos con. Y sí. sí, bueno, después de ver esto, ya me, me preocupa Hellraiser, ¿eh? ¿Estás vamos listo? A ver. Vamos a ver, vamos a ver. Venga, no, pues me tomas el pelo. alguien versus Predator porque me he equivocado al, al seleccionar. Digo, digo, espérate. O sea, esto ya, este ya es troleada máxima. O sea, ¿esto es lo que consideran que es Hellraiser en gana, tío? O sea, no, esto salió es en Versus Predator porque me he equivocado, ¿eh? luego viene después. ¿eh? <risa> pero bueno. Vale, vale, vale. Pero, pero aquí todo vale, ¿eh? Aquí sea, todo esto, vale. Uf, o sea, podría colar por Hellraiser también. ¿vale? <risa> da, pero por fallo, favor. Gente. Yo también tengo errores, no soy tan perfecto como pensáis. O sea, espérate, analicemos bien sí. ese Alien, ¿vale? Analicemos bien ese Alien que es como si, si eh, un unicornio hubiera tenido sexo con un perro, con un Doberman. ¿Con y hubiera salido O con Godzilla y hubiera salido semejante <risa> criatura, tío. Con, con patas que no creo que le puedan soportar el peso. O sea, fíjate. Sí, que son como, además, pinchando el suelo. El Predator sí. ahí sacando una cabeza. Ahí, yo creo que el Predator Espera, tiene tío. poco que hacer en esta pelea, ¿eh? No, o sea, está perdido. Aquí es Predator no tiene. Es que es Predator contra Godzilla enteramente. ¿no? Predator, predator muslón también, ¿eh? O sea, las proporciones de los muslos del Predator están como. Como que se ha pasado un poco con el con el jabón, ¿eh? Sí, ha hecho, ha hecho mucha sentadilla, ¿vale? Y tiene sí. más pierna que cuerpo. Bueno. hostia, pero vaya, vaya tela el, el, el alien, tío, Se estoy flipando el, el cuerno en el medio de la frente en, y está como sonriendo encima, está como feliz de ser una aberración, es como, sí. soy horrible no, pero como mola me a decirme algo que me parto Exacto. por la mitad y estoy lleno de sangre soy un monstruo y soy feliz madre mía, madre mía, de verdad Vale. Alien vs Predator. Y, y, perdona, ¿es un 6 lo que hay debajo de Predator? Eh, ¿Consideran que es Alien vs Predator 6? La parte 6, claro, pues, si coges todas las de Alien, coges las de Predator, eh, bueno, Alien vs Predator sería la 7, entonces tampoco... Alguna parte han debido perder. ¿vale? Sí, sí, ahí falta información, sí. Falta, algo, algo les falta, pero bueno. Madre mía. En fin, bueno, vamos con la siguiente, que si me he equivocado antes, puede que siga estando mal, pero debería ser Evil Dead, ¿vale? Visión vale. infernal. Vale, o sea, una de mis pelis favoritas también, y me la vas a destrozar también con un póster de gana. Vale, yo no, gracias. Un africano, ¿eh? A mí que me cuentas. <risa> <risa> no tengo nada que ver. Esto es. Pero tío, pero tío, pero tío. Pero si esto es Bibis y Bad Head. <risa> El de la derecha es Vivis, tío. No me jodas. Y esas dos cabecillas saliendo del ataúd, ¿qué me cuentas? Ah, por favor, tío. O sea, pero, pero. ¿Qué le ha pasado a esta gente? ¿Y el de la izquierda, que es como John Nieve? Se supone que o es sea, Ash, yo... el de la izquierda. O sea, el, el cabeza grande es Ash. Sí. Vale, tenemos a Ash, que parece John Nieve. Tenemos al señor de la derecha, que parece la cara de Stephen King, pero rejuvenecida. <risa> pues parece es el joven Stephen King. <risa> tenemos a la chica feliz, que le emana sangre del labio y Vivis y de abajo, ¿no? En plan sí. de, ¡Me ¡soy por culo. Sí, sí, así, Madre mía. así es esto. Bueno, pues Evil Dead, ¿cómo lo ves? Eh, evil, Evil, lo veo Evil lo veo, lo, <ríe> lo, veo, lo veo muy Evil, ¿no? Tú no entrarías a, a esta peli ¿No, no Yo a sí, tiempo? yo. a ver yo, yo, yo creo que si estoy en gana, yo veo Estos carteles, a mí me motiva a entrar, evidentemente O sea, otra cosa es que lo veas aquí desde, desde Otra parte del mundo y digas eh, What the fuck, ¿no? Pero estás en gana y dices Claro, o sea, ¿por qué no? Vamos a ver esta Cosa de Evil hay cabezas, hay gente, hay sangre Pero yo te pregunto, ¿no hay nadie de blanco En la película? ¿Por qué? Están todos De blanco, que parecen una secta suicida es, es verdad, tío. Es verdad, porque van todos como científicos locos o algo, tío. O sea, es más un póster de Reanimator que de que de sí, Death, ¿no? No sé, es muy raro. Pero bueno, pasemos a la que debería ser, esta vez sí, Hellraiser. ¿Vale? A ver, a ver. Ojo. Ahora sí. Ojo, ojo, espérate. Espérate, espérate, espérate con esto. O sea, Dime, dime que el de abajo a la izquierda, el señor verde que parece Frankenstein, dime que no es Michael Dudikoff. Porque parece Michael Dudikoff, tío. Yo le veo un poco más la máscara. La máscara 2. Hostia, tío, pero... pero... ¿Y desde cuándo Hellraiser...? O sea, ¿desde cuándo Pinhead? es el vampiro de, de Salemslop y con las orejas de color normal. O sea, ¿por qué tiene las orejas de colorcillo normal y el resto de la cabeza es azul? Se quedó sin color azul y dijo, bueno, pues las orejas de color normal. Las orejas de color normal, que si no, que no mola, ¿no? O sea, Tío, qué fumada de póster, ¿no? Qué maravilla, pero, pero la tía gritando ahí sin brazos, sin torso. Sin, sin torso, sí, sí, sí. La tía es un trozo de, de torso y, y ya está, ¿no? Y gritando y pasándolo fatal. Y qué, qué random, qué aleatorio el tío de verde. O sea, el pavo que ha hecho este póster no ha visto la película. No, no, no, casi eh, ninguna. Me dirás tú que ha visto el de Indiana Jones, por ejemplo. ¿Sí? <risa> Tushé, touché. Y, y el, es, es muy loco el concepto de... Eh, Pinhead comiéndose a un señor, o sea, un señor que va flotando hacia su boca, ¿eh? O sea, sí, es muy... Yo no, creo recordar que realmente no se comía a nadie nunca, ni, no ni siquiera comía mataba gente, a la gente no. nunca, simplemente los, los los colgaba de ganchos los, y cosas los torturaba, así... Torturaba, sí, sí, por no tener, no tenía ni esos colmillos, ¿no? O sea, es como, vale, de acuerdo. Hemos visto una foto, me han dicho que esto va de algo de infernal, pues vamos a meter aquí conceptos eh, muy infernales, ¿no? Sobre un fondo verde. Sí, ya está. Muy bien, bueno, joder. Pues, pues vamos con la penúltima, que en, esta, en este caso es Viernes 13 joder, ¿Estás preparado? No. No lo estoy. aguantas. ¡Dale! Ahí te veo. ¿Qué me estás contando, tío? Pero, pero, o sea, no, no entiendo nada O sea, esa señora con el cuchillo por detrás, ¿a qué está apuñalando? O sea, ¿qué es, ¿qué es esa cosa delante, tío? O sea, debe ser, pues, la madre, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Pamela. Es Pamela, sí. Era. Hostia, pero, pero, Jason pero. está apuñalado en el pecho con una espada ¿Sí? y lleva una pala. porque eso no es Y le emana luz. Pala. Es una pala y le sale como luz del pecho, rollo muy religioso, ¿no? No sé si es una máscara de hockey lo que lleva o es una calavera mal hecha. O sea, no, no lo tengo claro. Pero, ¿y qué pero, dices? De la parte de abajo, que le sale exacto. un gusano del cuello a, a un Notas. ¿Quién es? Exacto. ¿Qué es eso? O sea, ¿Por qué? O sea, ¿por, ¿Por qué mezclan películas? Tío, esto podría ser, no sé, la cosa, ¿sabes? <risa> Viernes 13 mezclado con la cosa. Un señor con tupe le sale un, un gusano sonriente, por cierto. Puede ser gusano, sí. puede ser un zurullo, no se sabe. Se del paro, cuello. O sea, se está partiendo el pecho, que es lo importante. Sí, se está partiendo el pecho. Es como eh, Alien <risa> más la cosa y. Hostia, tío, el, el Jason es. Es de nota, ¿eh? O sea, Jason es, es de sí. nota. Es espectacular. Me gustaría eso de que hay en la izquierda, que es como un señor y una serpiente enroscada en el cuello, no tengo muy claro qué, qué coño puede ser eso, la verdad. Bueno, eso es, no, es que nadie lo sabe. O sea, si alguien lo sabe en comentarios, que lo diga, por favor. Esto requiere mucha, mucho estudio, ¿eh? <risa> sí. Bueno, Javi, pues vamos con la última. ¿Estás preparado? Menudo viaje, sí, sí. Vamos esta a ver, es, el último. Esta es bastante conocida, ¿vale? Y ahora que está tan de moda, porque han estrenado una secuela, creo, el Space Jam. Pues ya han ah. una nueva, una nueva versión. Pues la original, la de Michael Jordan, también tiene su versión ganesa, supongo que se. Dice. Venga, va a destruir ¿Va infancias. Vamos. Dos. No, no, tío, no quiero ver esto. No. <risa> No quiero, no quiero ver esto, tío. O sea, no, no quiero ver a Michael Jordan sin piernas empuñando una pistola felizmente, no, no tío. Está, sin piernas. O sea, no. está así saltando, está tranquilo. No, no me jodas, no, por... tiene piernas, no tiene piernas, tío. Aunque se ve un trozo de bota por detrás, no tiene piernas, tío. Pero... ¿Y por qué, lleva, por qué lleva una pipa? ¿Una o sea, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por... <ríe> ¿Por qué lleva la misma pistola que Chucky? ¿Por qué? Tenía una pistola al dibujante y dijo, pues yo le pongo la misma a todo el mundo. Pero lo cojonudo de esto es que el muñeco que era el muñeco, la aberración que hay abajo a la izquierda, se supone que es Bugs Bunny. Porque viene acreditado, Bugs Bunny, Michael Jordan. Ah, vale, pensé que era Lola Bunny que la habían convertido, y no que le he dicho el tema mal, en, un, en una zorra bueno un gato o algo así. Porque parece tal cual eso, pero es Bugs Bunny, madre mía, peor. No, no, no debería tener. No, no tiene orejas. ¿Qué es eso? <risa> o sea, ¿qué, ¿qué animal es? ¿Qué <risa> criatura es esta, no? <risa> Hostia, pero la cara de Michael Jordan también es buenísima, ¿eh? Es, es como una especie de Buda muy zen, tío. <risa> Bueno, pone llama aquí para que sepas qué película es. Claro, o sea, eso está bien, está, está, está bien traído. Te ponen el título porque habría que ver cuántas eh, adivinamos lo que son si no aparece el título. Que puede ser una sí. sección interesante. Tapar el título y que averigües qué peli es. Esa es eh, muy buena, ¿eh? eh. eh. Ah. La mira, punto. Mira, mira, mira, eso ha surgido aquí en, en este momento. Eso, aquí, esa es muy buena, correcto. ¿eh? Pero me encanta el concepto de balón, pistola y soy, y soy feliz. O sea, sí. tengo las dos cosas que necesito en la vida: o son sea, un balón y una pistola. O sea, eh, brutal Jordan. No, ¿eh? No dispares a nadie, por favor No, no, Michael No, Michael No, <risa> córtate Córtate, Michael Bueno, amigos pues, pues ya está Javi, esto ha sido Lo que te he traído a hacer eh, Ver estas cosas Y básicamente bien. Mm, Que tengas pesadillas ¿eh? Está genial Está genial Sobre todo o sea, Ha sido un viaje de, de menor a mayor intensidad Y sobre todo Me dejas por la puerta grande Con Michael Jordan sin piernas Y feliz sí. porque llevo Un arma de fuego O sea, todo bien Gracias todo, todo eh, bien, por esto ya, claro. Bueno amigos, pues espero que os haya gustado y muy importante no os olvidéis de que en el canal de Javi vais a tener otro vídeo de esto, pero con otras películas que he preparado especialmente para él. Entonces, tengo miedo. si os ha gustado en la descripción, ya digo, tendréis el vídeo de Javi vale, hacia el canal La Botella de Candor, donde pues veréis una parte que será exactamente igual que esto, pero con otras portadas. Así que amigos, pues espero que os haya gustado y nos vemos pronto. ¡Un besazo! ¡Chao!